No es nada justo vivir detrás de un sentimiento tan falso, detrás de una relación fabricada por mil mentiras, por mil engaños, por mil dudas. Alguien que destruye tu paz mental no puede ser el amor de tu vida. Alguien que dice quererte pero que hace todo lo posible por alejarte de su lado, por alejarte de su vida, no puede ser el amor de tu vida. Alguien que no quiere nada serio pero que es capaz de ilusionarte no se merece ser el amor de tu vida. Alguien que te promete cosas que jamás va a cumplir, no puede ser el amor de tu vida. Alguien que se vuelve todo en tu mundo, pero que solo al final te das cuenta que tú a esa persona ni siquiera le importas, la tienes que dejar ir, porque no se merece ser el amor de tu vida. No entiendo cómo es que puedes seguir pensando que las cosas pueden ser diferentes. Y entiendo, sé que hay cosas que te encantaría escuchar de los labios de aquella persona que amas, pero lastimosamente nunca te las dirá. Sé que duele, sé que duele muchísimo amar a alguien y no ser correspondido. No es nada justo vivir detrás de un sentimiento tan falso, detrás de una relación fabricada por mil mentiras, por mil engaños, por mil dudas. Una persona confundida y que no sabe... ¿Qué quiere hacer con su vida? Y ni mucho menos a quién confiarle su corazón, no puede ser el amor de tu vida. Una persona que no sepa controlar sus emociones, sus sentimientos y que explote a la primera lastimándote, no se merece ser el amor de tu vida. Una persona que anda por la vida con cualquier individuo como pareja porque le teme a la soledad, no se merece ser el amor de tu vida. Una persona que no sabe en dónde colocar sus sentimientos. No puede ser el amor de tu vida tampoco tú no eres un quizás no eres una opción no eres un juego de intentos o un no lo tengo claro definitivamente eres un gran partido por el que vale la pena jugárselas todas el amor de tu vida es esa persona que no importa si tienes 15 años 37 59 u 87 años las reconocerás y no será para tanto será para siempre se convertirá en el amor de tus días y también en el amor de tu vida al final el amor de tu vida es esa persona con la que puedes expresar con toda honestidad todo lo que sientes sin que te juzgue sin que te diga que estás loca el amor de tu vida es esa persona con la que puedes estar en silencio sin sentirse incómodos los dos poder salir con sus amistades sin que ni tú ni tu pareja sientan celos ni mucho menos desconfianza estar de acuerdo que a veces estar en desacuerdo es parte del respeto es ser y dejar ser, pero juntos, pero siempre libres también. Recuerda al final del día que alguien que destruye tu paz mental definitivamente no puede ser el amor de tu vida, ni mucho menos el amor de tus días. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.